Hola chicos, ¿sí ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Voy, como estás viendo, os traigo parkour en Roblox Así que, vamos a ello A ver qué. a ver cómo se nos da esto A ver, cuidado uh, Bueno, empezamos bien Yo creo que lo mejor sería ponerlo así, ¿sabes? Así es más fácil Uy Uh, uh, uh Oh, oh, oh, oh Checkpoint ¿Vale? ¿Vale? Más te vale que eso sea un checkpoint Muy bien De momento vamos bien No me preguntes cómo lo estoy haciendo Solo observa el video Vale Aquí lo tenemos un poco más chungo porque Vale Hay que ir despacito Uff ¡Ay, Dios mío! Eh, la duda es... ¿Tengo que pisar lo rojo? Sí. Aunque imagino... ¿Vale? Oh, ¡Ay, Dios mío! Claro, porque eso está... Eso está elevado. Entonces, claro... Se complica. Pero bueno, mola, ¿eh? Mola bastante. Espero que os esté gustando. A ver... Ahí está. Vale, Cuidado. Cuidado, hay que pisar las... Uh. Cuidado. Esto de las plataformas es un poco más chungo, pero... Pero se puede. ¿Vale? Uh. Hay algo que estoy pisando. y, eh... ¿Pero dónde me vas con eso? No me lo creo. O sea que sí. Aparte. ¿Pero qué estoy pisando ahí? ¿Qué es lo que estoy pisando? Es? No entiendo. Hay una parte ahí que no entiendo, chicos. Hay algo que no estoy haciendo bien. ¿Vale? A lo mejor tengo que caer justo en medio. Ah, creo que el truco... Vale, vale, vale, vale. Creo que ya sé por qué, chicos. Quizás, si estoy más de un segundo o dos ahí... Como que, que se muere el muñeco. Déjame comprobar eso. Si es eso, podemos avanzar. Y si no, pues ponedme en los comentarios qué creéis que puede ser. Yo diría que sí, ¿eh? Sí. Es eso, chicos. Es eso. Bueno, bueno, bueno, bueno. Hemos avanzado, chicos. Hemos avanzado. Eso es un, algo positivo, ¿vale? ¡Uh! ¡Oh! oh me ¡He salvado! Me ¡He salvado! Me ¡He salvado! Me he salvado. Ahí está, pam, pam, pam, pam, pam. Uh, casi me caigo, vale, vale, hay que intentar no pisar las plataformas eh, esas, vale, bueno, espérate, bueno, espérate, lo que hay que hacer es no pisar lo rojo, vale, perfecto, ahí está, entonces, aquí sería... Pues no pisar lo rojo, ¿vale? Oh, oh, oh. ¿Ves? Oh, oh. ¿Vale? Oh, oh, oh. De momento estamos avanzando. Y mucho. A ver cuánto llevo de vídeo. Unos 13 minutos, vale, más o menos. A ver. Ya te acerco un poco más la cámara. Así... Así, a ver, podría ir en línea recta, pero no me la quiero jugar. No vaya a ser que me caiga y perdamos. Pues entonces quizás lo de antes, que ha sido cuando he vuelto al principio. Como la zona esa de los cuadrados que nos hemos pasado hace nada. Eh, blanco y rojo. Eso me lo paso bastante rápido. Pero esto, como está inclinado. Pues claro, tienes que... Uf. Hay que ir con mucho cuidado. Uf. Vale, no le he tirado, eh. Que consta. Me... así, ah, muy bien. Trabajo en equipo, chicos. Trabajo en equipo. Vale, me espero primero. Vale, por favor. Ahí está. Es mejor ir así, poquito a poquito. Vamos, chiquillo. Que te estoy esperando. Se la buguea hoy. Se le buqueó. Se le fue el wifi. Ay. Buah, es que ese cuadrado o está más lejos. O estoy saltando mal. Porque, porque claro, hasta ahora lo estoy haciendo bien. Es ese cuadrado lo que me falla. No creo que esté más lejos, ¿no? No tendría mucho sentido eso. ¿Vale? ¿Vale? ¿Eh? Oh, uh, ¿vale? Pues o a lo mejor es que están más inclinados. Déjame comprobarlo. A ver. Vamos a, por favor, por favor. Sí, que aquí el truco está en girarse. Uf. Oh, wow, wow. ¿Ves? Ah, vale. ¿Vale? ¿Vale? ¿Ves que hago el pequeño giro? Quizás eso es lo que se necesita. Uf. Vale, es eso. O oh. en otro vídeo. Así que, si queréis que acabe el parkour, me lo ponéis en los comentarios. Me ponéis, oye, quiero que acabes el parkour. Volaría. Pues entonces, pues intentamos avanzar. ¿Vale? Así que si queréis una segunda parte, lo ponéis abajo en los comentarios. Pero primero dejadme que me pase esta zona, ¿vale? Luego ya, si eso, vemos qué hacemos. ¿Vale? ¿Vale? Esto ya lo he pillado el truco. La cosa está en que cuando están. Three... ¡Uh! ¡Uh, oh, oh, oh. Vale. Vale. Vale. ¿Lo tengo? ¡Oh! ¡Lo pillé! ¡No! ¡Oh! ¿Me ha salido? ¿Me ha salido? ¡Atención que se viene W! No, no se viene W. Que si no, nos tiramos aquí media hora. Que ya llevo media hora de vídeo, pero ya me entendéis. ¡Uf! ¡Uf! Ahora basta porque lo consiga Uf, ¡Ay, Dios mío! Salta, salta tú primero Porque... Vale Yo también lo mismo Esto ha sido todo Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido como este Y déjame en los comentarios que, ¿Qué quieres? ¿Continuamos Intentando El parkour? ¿Vale? Me lo dejas en los comentarios Ahora voy a salir ¿Vale? Salir ¿Sale? ¿Vale? Y ponme en los comentarios. Si quieres que continúe el parkour o lo dejo así tal cual, ¿vale? Pónmelo en los comentarios.